Por favor, dedícalo para mi mejor amigo Títer, se escribe de... y... Pepper Ann Pearson, preséntate en la oficina del director. Bien, lo que sucedió es que yo sabía del vómito falso, pero no... Sabía que fuiste tú, pequeña. Sí, bueno, lo discutiremos después. El entrenador Bronson solicitó esta reunión contigo. Quiere ofrecerte un puesto en el equipo de fútbol americano. Bueno, eh, nuestro equipo apesta, apesta mucho. Tú tienes buena pierna. Necesitamos a alguien como tú como pateadora. ¿Y el equipo de soccer? Bueno, peperán, estoy aquí para hacerte saber que absolutamente está pi... Bi -bi -bi -bi bien si tú quieres. Ir. Ya controles, señora. <ríe> bueno, te extrañaremos si decides hacerlo, pero ¡Seguiremos aquí cuando la temporada de americano termine! Sé que es una gran decisión, pero toma tu tiempo para pensarlo. ¡Qué bien! Podría ser la primera mujer futbolista en la historia de la escuela media Hazelnut! Uh, bueno, en realidad no. Eunice Gilliatt jugó como defensa en 1914. Oh. ¿Eh? ¿Esto es lo que hará? ¿Reemplazarnos con niñas? ¡Cállate, Bot! ¡Ella patea como mula! Sí... ya lo veremos. Eso es, mantén los pies en Colpea el suelo en el hombro. ¡Eso es así se hace a Para llevarnos al medio tiempo. Mira, ¡Eh! ¡Eh! pateas como una mula. <risa> Reciban a la bella reina de la uva de Fresno, quien cantará un mensaje de nuestros patrocinadores. La reina de la uva. Sí, su rostro es como un sueño. <risa> ¡Ay, no puedo creerlo! Ganamos tres partidos seguidos. Eso no había pasado desde que Eunice Gilliard rompió la marca en 1914. Y tenemos que agradecérselo a nuestra pateadora. ¡Por Pepperan, ¡Que se ha convertido en uno de nosotros! ¡Sí! Eructa como un campeón. <risa> ¡Escupe como camello! ¡Juega como campeón! ¡Es como mi tío Ernie! <risa> ¿Qué te pasa, Pepper? Creí que esta pizza era tu favorita. Milo, ¿parezco una chica? ¡Claro! Bueno, eres una chica, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero ¿soy una chica femenina? Ay. ¿Recuerdan cuando me dijeron que mi falta de hombría me hacía más hombre? Bueno, tu falta de feminidad ¿Ah? te hace más... Eh, lo que él quiere decir es que le agradas a la gente por cómo eres, no por cómo mm -hmm, te peinas, mm -hmm. hueles o dominas el arte de la coquetería. ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Soy un marimacho! Oye, Pepper, no todas están destinadas uh, a ser la reina de la uva. ¡De nuevo esa reina! ¡¿Qué les pasa a todos?! No te sientas mal, Pepper. La humanidad ha bendecido al mundo con toda clase de mujeres. La reina de la uva es una clase y tú otra. ¿Qué clase? Ella es la esencia de la feminidad, el hermoso sueño de todo niño y hombre en esta zona. Mientras que tú... Tú eres... luchadora. Eres como un amigo. Uno... uno de nosotros. ¿Uno de nosotros? Te mostraré la esencia de la belleza femenina. Señor, te mostraré un rostro que te deslumbrará. Pongo a Fossi de testigo. No pasaré a la historia como Pepper and Pearson uno de nosotros. Ay, ay, esternos dañado ¿Quieres entrar en un concurso de belleza? Muchas mujeres de éxito han empezado ganando concursos de belleza. Sherry Spleen fue señorita Elefante 78 y... Pepi, no me gusta el mensaje que esos concursos dan a las niñas acerca de su apariencia y comportamiento. Es una lástima, iba a necesitar un vestido, un vestido de noche muy hermoso Pensé que tú querrías hacerlo, pero... Pronto será, señorita, alimentos para menores de 13 Hoy que la reina actual, Nelly Lily White, volverá a hacer el mismo acto de ventriloquía en la competición de talento ¡El título estará libre! <susurra> Tenemos que empezar de inmediato 52, 52, 52 Pepi si vamos a ganar esto, necesitaremos más que un vestido ¿Rellenos? Una entrenadora. Los tesoritos de Verónica. No hay nada más importante en el mundo que la belleza. Las mujeres mueren por ella. Los hombres matan. Las naciones caen por no tenerla. Vean la República de Feravia. Nunca oí de ese país. Y nunca lo oirás. Oh. Veamos. Oh, esos zapatos son perfectos. Si sí, compites para señorita Andrajos del año. Pero me gusta. ¿Quieres ganar el título de señorita Alimentos o no? Uh -huh. Entonces vendrás aquí todos los días después de la escuela. Vamos a sacar la individualidad de tu interior y serás una reina de belleza. Uh, tengo práctica de americano saliendo de la oh. escuela. Oh, mis soles. Pepperan vendrá a entrenar antes de la escuela. Pepperán, he notado que has estado algo distraída. ¿Distraída? Pero no lo comprendo. ¿Galleta? ¡Ay, galleta! No, no, no, no, no, no, gracias. Eh, no tengo que decirte que el partido más importante del año es el viernes. Solo quería que supieras que tengo mucha fe en ti. ¿Tiene fe? Sí. <risa> Sé que te sentirás muy presionada, pero quiero que te olvides de eso. Tú solo esfuérzate, como siempre. El próximo viernes en la noche estarás disfrutando del título Señorita Alimentos. ¿El concurso es el viernes? ¡Ay, cómo huele el tiempo cuando estás bordando! ¡Oh, aún me faltan unas perlas! ¿Qué hago? No puedo defraudar al equipo, pero tengo que ganar el concurso. El concurso es un asco. Pondrás vaselina en tus dientes y eso no es divertido. ¿Qué? No se trata de diversión, sino de no ser uno de ellos. Reconócelo, tendrás que renunciar a algo. No puedes estar en dos lugares a la vez. Presentando a las preciosas chicas Granero. ¡Va para allá! ¡Cambio! ¡Después de todo mañana! ¡Será otro día! Necesitan pateadora. ¡Cambio! Entendido Es el último gol de campo. Ahora todo depende de ti. Pero no te presiones. Ya viene. Tranquila. Aún si fallas, seguirás siendo una chica genial. Presentando a la concursante número 160, Pepperan Pearson. Pepperan Pearson? ¿Dónde está Pepperan? Pepperan, Pepperan, Pepperan, Pepperan. Antes de nombrar a la ganadora, anuncio la descalificación de la concursante número 160, Pepper Ann Pearson. ¿Alguien dijo oh. mi nombre? Oh. oh! Entré a este concurso porque quería probar que era una chica de verdad, pero tal vez ser una chica de verdad es más que caminar como si se tuviera un libro en la cabeza oh. o sentarse erguida. Se trata de hacer lo que una quiere hacer sin preocuparse de cómo se ve. Si por eso no soy una reina de belleza, que así sea. <risa> <risa> y la ganadora es Nelly Lily White. Ah, ah, ah, ah, ah. Esta corona es para todos los que dijeron que mi programa de talento era malo. ¿Quién se está viendo ahora, amigos? No te sientas mal, linda. Hiciste un buen trabajo, y el programa de talento de Nelly era malo, pero su padre es el presidente de las empresas Granero. Si yo dirigiera un conglomerado de alimentos, ¡también manipularía los concursos! Está bien. Ya no quiero ser reina de belleza. Las reinas de belleza aburren. ¡Bod! ¿Qué estás haciendo aquí? El equipo va a ir al Palacio del Cerdo. Pensé que tal vez te gustarían unas costillas de cerdo. ¡Claro! Eh, ¡Pepi! ¡Puedes usar el vestido! ¡El vestido! ¡Pepi! ¡Pepi!